Buenas tardes, estamos acá en la vieja quinta pádel, un mes más acá acompañando a Alex y tanto a su papá también Y bueno, buenas tardes maestro, ¿cómo anda? Buenas tardes, David. ¿todo bien? bien? ¿Todo tranqui? Sí, todo tranqui Bueno, arrancó un año nuevo, nuevas expectativas, calculo, eh, contanos un, un poco bueno, y vamos hablando Sí, bueno, empezamos la pretemporada hmm. eh, que la hicimos en enero, enero y febrero Y bueno, y ayer eh, se jugó el primer torneo del año y por suerte sale campeón. Ya saliste campeón. O sea, nosotros venimos acá y siempre el tipo sale campeón. Bueno, contanos un poco cómo fue esa pretemporada, digamos. ¿Fue dura? Sí, fue un... Sí, un mes y medio, Además, más casi. Además, meses de calor, ¿no? Sí, hacía mucho calor, <risa> allá por allá, por, por, por el río de la Plata, todo por allá. Y... ¿Qué, qué te hicieron hacer? Eh, parte física, entrenamiento, táctico, técnico, todo. Mm. Todo con, con profesores de... De allá Jorge Nicolini, eh, Gustavo Volpi, que son gente, gente con mucha experiencia. Y que, sí. y que nada, me sirvió, me está sirviendo. Y, y bueno, y ahora estamos haciendo todo lo que se puede hacer para llegar al mundial. Está bien. Está, oh, este año es el mundial. En España. En España, de vuelta. Está bien. ¿Y este selectivo, el, de, el día de ayer, dónde fue? Eh, fue en Munro, acá, en Buenos ah, Aires. Ah, acá cerquita. Sí. Dentro de todo, para más. <risa> <que hay. risa> Y tuviste con una pareja nueva, ¿no? Sí, con un chico nuevo. ¿Cómo, cómo se llama? Eh, Nicolás Zurita, que es de Mar del Plata. Zurita con Z. Con Z. De Mar del Plata. Y él juega la posición de revés y arreglamos para que juegue el, el drive y yo de revés. Está bien. Y él es el él año es más chico que yo. Él ascendió este año. Y, y bueno, le pudimos arreglar y salió bien, por suerte. Vamos a, Vamos a recordarle a que... la gente qué que edad tenés: 15 años. 15 años. Y está jugando para la sub. 16 16 perfecto. Eh, bueno, ¿cómo, ¿cómo te amoldaste a él? ¿Cómo te sentiste con una con una pareja nueva, digamos? En tu juego, digamos. Bien, porque él juega muy bien y entonces él hace que yo juegue bien. Y aparte es muy buen compañero. Y, mm. y nada, aparte es mi amigo. Sí, ah, ya, ya se conoce. Sí, ya lo conocíamos hace mucho. Él viene de... Mar del Plata. Mar del Plata. Sí. Está bien. Y bueno, ¿cómo, ¿cómo fueron los partidos? ¿Fueron duros al principio? Después, eh, bueno... Sí, más o menos. Ponele que eh, había unos chicos que, que empezaban a jugar, que no jugaban tan bien y después sí, los lo, lo otros partidos de zona, sí, todos estaban complicados, sí. pero bueno, casi jugamos primero en la zona y jugamos semi contra unos chicos de, de San Luis, sí. que ganamos y nos tocó la final contra unos chicos de San Nicolás. Perfecto, perfecto. Eh. Y durante el juego, o sea, ¿cu ¿cuántos partidos jugaron y... en total más o menos? Cinco partidos, cinco par zona y semifinal. Y ponele, desde que empezó el primer partido al último, hubo un cambio en el juego de ustedes, sí, o sea ya, que se les hizo más ya, fácil. Sí, sí, ya tengo más, más confianza, nos, nos entendimos mejor. Mm. Por suerte, nos llevamos bien en la cancha, así que ah, eso. Ya. Yeah. Te hago una, una consulta. Siempre se, me se mete, me mete, ¿viste? ¿sí? Sí. Siempre me meto. Cuidado, pregunta, ¿viste? Te, te hago una consulta personal. Eh, vos estás creciendo físicamente mucho. Y también cuando uno crece, también el cuerpo de uno pesa más. Mm. Es decir, ¿vos sentís esa diferencia cuando estás en la cancha? Decías, antes iba más rápido una pelota, estaba más liviano, ahora estoy más grande y tengo que hacer algún otro esfuerzo o vos te sentís exactamente igual que siempre? No, me siento bien, porque por algo entrené todo, mm. todos estos meses, así que no, no hay una gran diferencia. Está bien. bien. Sí, sí estoy más alto porque crecí, porque es algo obvio. Que ¿Cuánto estás etapa, midiendo? 1,84, creo lo que dice ¿sabes? Y podés jugar al básquet y al volei ya con esa... No, no es la mía, no es la mía. Cámara de padre. no es la mía. Eh, hace poco, hace unos meses atrás, sí. eh, también eh, fuiste, o sea... A Brasil. Eh, sí, fuiste a Brasil, pero eh, lo que quería hablar con vos era que fuiste... Eh, ¿Cómo se llama esto? ¿Ahora sos como profesor de pádel, algo sí, así? Sí, hice, recibiste, hice ¿cómo, cómo? un curso. Ahí va. Para, para dar clase? Para también yo Mira. poder. Eh, El enseñar, profe Alex. Enseñar y. A la gente de acá del club. Perfecto. Nada, es como una... ¿Y cómo, cómo te sentiste Otra. con eso? Y nada, estuvo bueno porque. además Es algo que me gusta a mí. Hmm. Y, y estuvo bueno porque eran muchas horas hablando de todo, todo de pal y las que más me gusta a mí. Así que. Divertido y está bueno. Y ahora te imaginas a un nene chiquito, ponele 10 años que venga y sea tu primer alumno. ¿Y cómo, cómo es eso de, de explicarle a alguien lo que vos ya sabés, digamos? Y hay que empezar por lo básico, que es la técnica, y, y estaría bueno. Estaría sí. bueno enseñarle a los chicos que se diviertan y, y crezcan. Claro, más bien, más bien. Bueno, fue el primer selectivo, ahora sí. cuál es el próximo, en dónde, eh, ¿cómo, cómo viene... En... Si no me equivoco, creo que San Luis. ¿En San Luis? En el mes que viene, creo. Está el bien. El mes que viene, San Luis. ¿Cuánto, cuántas, son? ¿Cuántas etapas son? Eh, cuatro y un máster. Que máster se juega acá en La Plata. Está bien. Ahora este fue en Munro, sí. viene de San Luis y después te acordás más o menos? Creo de Córdoba, eh, San Francisco, Córdoba mm. y creo que no sé si es San Nicolás o otro lugar. Ah, está bien. Y, ¿Y el máster? El máster acá en La Plata. En La Plata. Sí. Está bien. Bueno, vamos a estar acá acompañándote como, como hacemos todos los meses o que, que vayas eh, teniendo objetivos y resultados. Y bueno, vamos a estar así. La gente que nos está viendo también puede saber de tu actualidad. Está bien. ¿Está? Que ande todo muy bien. Muchas gracias. Como Vamos. siempre, la hora de Hurlingham junto a los vecinos y los deportistas de Hurlingham. Que ande todo muy bien.